Viene para Cristian Cueva. Esperando Flores. Ahora se viene la selección peruana. Mirá qué chance que tiene el rebate al arco gol. ¡Gol! ¡Gol! De Perú de contra la selección en Caica.